Ha sido una gran madre y una excelente esposa. Qué hermosa esta suya. Pero antes que eso, Ana fue es mujer. Me tomé el atrevimiento con el inicial. Ese brazalete debió ser costosísimo. y a Horacio como una mujer. Eres todo para mí. ¿Te parece poco? Te amo. De pronto era una amiga. ¿Y desde cuándo uno le dice a los amigos te amo? El brazalete no era para mí. <risa> ¿Qué piensas? Wow. Te presento a Joaquín Cortés, Joaquín, te presento a mi amiga Ana. Lo dejaste flechado. Te encanta Ana. No, pues, tendría que ser ciego. Te Se van a sentir muchas cosas. Gracias por estar aquí. Él piensa que eres... Una mujer muy hermosa. Divertida, sexy, para que recuerdes que además de ser mamá o esposa de alguien, eres una mujer. Me olvidaste las ganas de vivir. Me recordaste lo que significa querer comerse el mundo. Ser la mujer de mi vida. Estas son las pastillas de la atención de Horacio. ¿Esto por qué me da esto? Porque Horacio ya no es mi problema.